He estado viendo que no se están suscritos muchos de ustedes por favor. Ayúdeme para poder hacer más vídeos. Así vamos a lo que vinimos. Megachu bueno para no entrar en detalles complicados se los voy a simplificar así es una historia de un chico que aparentemente tiene el alma del diablo dentro de él, y unas chicas angelicales viene a hacerse cargo, tiene dos opciones, una de ellas sería acabar con el muchacho para acabar con la maldad dentro de él, la otra, es sacarle toda la maldad de la forma que ya se imaginan, y por suerte para el chico, quien en realidad es bueno, no sabe nada de lo del alma del diablo en su interior, una de las angelicales chicas se apiada de él y decide ayudarlo a sacarle ese mal de adentro, jejeje, véanlo y sean felices.